la voz y está ahí, con ahí. nosotros Enrique Goites, más conocido como Kiko Enrique Kiko Goites eh, él trabaja en el INTA, en el IPAF, eh, región pampeana es compañero del, de, de, de quien habla eh, ahí en los hornos él es eh, ingeniero agrónomo es, tiene una vasta trayectoria, eso no quiere decir que sea viejo, como digo yo, sino que tiene experiencia. No, pues, si recién dijiste, estabas diciendo que Carlitos ya está. No, viejo. No, no, no, no. Carlito es no, un. Carlito, no, Carlito es un. No, Carlito es un, es un, un, un abrazo! Eso <ríe> yo no lo dije. Bueno, Enrique. No, no, el, todos el, los compañeros del INTA son amigos. Sí, el, obviamente. Ahí que, le mando también, aprovecho. Ya que estamos hablando de amigos a Carlitos, a Carlitos, a Marcos, Marcos a todos al ah, director del de PAP que también sí. a veces no se escucha. Y bueno, eh, él, él estuvo en varios lugares, estuvo trabajando en Ensenada, estuvo por General Belgrano, ahora está hace mucho tiempo acá en La Plata. Kiko, gracias por venir. No, por favor. de todo, bien, buenas Gima. tardes a todas, a todos. Realmente para mí es un honor compartir este, este espacio. Tanto este, con, con, con los productores, ¿no? Con Nazario, con Silvio, que nos hemos cruzado muchas veces en, sí. en los caminos de la, de la, de la producción. Uno siempre, siempre aprende, siempre observa y realmente uno destaca la, la humildad de, lo, de nuestros productores familiares, ¿no? este, Así que, bueno, para mí es un gusto estar acá y en lo que se pueda aportar estoy a disposición. Este, con Germán somos compañeros de trabajo, así que yo ya establecería un vínculo para, para poder llevar información o lo que ustedes crean conveniente que nosotros podemos aportar, ¿no? Y que, que de lo que estaba diciendo Nazario ahí, del precio este, vos que, vos que tenés tanta experiencia, ¿cómo ves ese, esa... A ver, el tema de, de, de la hortaliza de hoja, bueno, siempre, como, de, como decían recién los chicos, este al empezar las altas temperaturas, obviamente que la producción, vamos a tener un excedente de producción y el precio tiende a bajar, ¿no? Eh, por eso este tema que yo voy a hablar después ahora, que es el sistema participativo garantía, uh -huh. tiene que ver con esto también, ¿no? Que, la, la transición que uno lleva hacia la agroecología implica también no hacer un solo cultivo, sino hacer una rotación de cultivos, que no haya solamente una sola especie de, de hortaliza. Bueno, Nazario conoce mucho de campo, lo mismo que Silvio también. Uh -huh. Y uno también tiene que aprender a eh, trabajar con el consumidor. Nazario, a veces el consumidor es el que nos marca la cancha, ¿no es cierto? Claro, el mundo. las la preferencias... La, la relación de productor con consumidor es una cosa es fundamental. Es fundamental. Bueno, vos sí. lo ves hace tiempo, sí, pero hay sí, gente sí. que no lo ve todavía... Y no entiende encima. Y no, no y, se entiende. Y, y pasa de los dos lados, tanto como el consumidor Exacto. como el productor. ¿viste? Claro, claro. Entonces, este, este, y a, a raíz de esto, uno ha, ha observado en, en, en, en estas reuniones, ¿no? ¿Cómo va creciendo el tema de establecer una mesa de confianza entre el productor y el consumidor? Y los técnicos que estamos por ahí también viendo y aportando lo nuestro, pero es fundamental esto. Por eso esta reunión que se hizo a nivel nacional, en Chapa al Malal, sobre los sistemas participativos de garantía. Bien. ¿No? Adelantamos el tema ya. Diste tu opinión sobre el tema del precio de la verdura, la producción... Eh, en el bloque que viene vamos a hablar sobre el encuentro no? de Chapán Malal. Ahora tenemos que ir a una eh, primera pausa, a un primer tema musical. Y venimos ya con todo y nos metemos con, eh, hablan, a hablar con, con Enrique, con Kiko, para desarrollar varios temas. Exacto. Eh, Kiko, bueno, estuviste eh, el martes y miércoles pasado en el Chapán Malal, sí. allá cerca del mar, en el mar, sobre el mar. Sí, sí. En el encuentro de sistemas participativos de garantía, algo adelantaste. Eh, primero, contanos cómo estuvo eso, cuánta gente hubo, sí. de qué temas hablaron. Mira, se hizo en el complejo turístico de Chaparmalal. Yo realmente no lo conocía, eso soy grande, pero no lo conocía. Lo han remodelado todo. Ahí creo que el Ministerio de Turismo, este, con el Ministerio de Desarrollo Social también, ha hecho un trabajo formidable. Creo que son nueve unidades. Bueno, nosotros tuvimos la número uno. Y ahí se reunieron cerca de 200. Eh, personas, entre técnicos, técnicas, productores, productoras, eh, porque era una organización conjunta. Participaba INTA en sus eh, herramientas vinculadas al, a la comercialización, participaba la red de agroecología también de INTA, pero también estaba el SENASA, estaba mm, la Secretaría de Agricultura Familiar. Es decir, era un, un de desarrollo bastante este, integrado y biodiverso como es la agroecología, ¿no? Bueno, allí, eh, en estos dos días, se trató un poco la, la, la problemática del sistema participativo de garantía. ¿Pero qué es realmente Eso. un sistema? Vamos a explicar primero Eso qué es. Eh, el, los SPG, como se los conoce habitualmente, es un tipo de certificación, entre comillas. ¿Por qué certificación, entre comillas? Porque a veces lo confunden con la certificación orgánica, que está por ley acá en la década del 90 en Argentina, que hacen los productores orgánicos. Bueno, esto no. Esto tiene que ver con algo, eh, como una especie de confianza entre el productor, este, técnico, consumidores, es decir, es una mesa de trabajo donde se establecen los parámetros de producción y el monitoreo de esa producción. Es una especie de trazabilidad que se hace este, permanentemente, porque las reuniones se hacen una vez por mes, cada 15 días, hay visitas a los predios, y se establece cuando un grupo de productores quiere trabajar en conjunto en la producción y en la comercialización. No es que solamente producciones. Es mi opinión, y esto es mi opinión personal, el SPG es el paraguas para contener a la producción agroecológica, o la producción de biodinámica también, es decir, todo lo que esté sobre la palabra de la agroecología se puede lograr potenciar desde el punto de vista de un SPG. Uh -huh. Estos sistemas surgen eh, a través de la red de COVID de Brasil allá por los 90, lo toma acá en el país Incupo, que es un movimiento social, este, allá sí, una, en zona, ONG, una ONG del norte, de Chaco del norte, norte no este, de claro, probosa, bueno ahí Paía Pereda, que es una, una referente muy importante de la zona de Chaco trabajan en corrientes en lo que es el grupo Tres Colonias con el productor Freddy Fleitas ahí a la, a la cabeza, bueno hay 12 o 15 productores que trabajan desde el año 97 en este tipo de, de, de producción bueno, hasta la fecha hasta hace dos o tres años, no se sabía mucho de esto, contábamos dos tres a lo sumo, bueno se armó un registro, se hizo un relevamiento entre la RENAMA y entre el INTA, uh -huh. este, y ahí determinaron que a la fecha hay cerca de 40 funcionando. A la fecha, en nuestro país, hay cerca de 40 distribuidos en diversas provincias. Entonces, ¿para qué esta reunión? Esta reunión un poco tiene que ver con buscar los objetivos de trabajo de los SPG. Se están armando las relatorías, ya las vas va, va a tener acá en, uh -huh. en, en este escritorio de trabajo próximamente. Pero ahí lo que se planteó fueron qué problemáticas tienen los SPG como para seguir adelante, como para fortalecerse en el territorio qué es lo que están precisando además del sello, porque muchos productores dicen, necesitamos un sello que muestre sí. la confianza de cómo se está trabajando a veces es como que se reduce a eso, Yo, a mí mismo también me Exacto. cuesta eh, ampliarlo es un sello para que se pueda comercializar mejor, y... exactamente, pero otros dicen, che, vamos a llenar los productos de sellos porque algunos dicen, bueno, es parto para celíacos, esto no tiene TAC, es decir o oh, es este libre de TAC, uh -huh. bueno se está trabajando en eso porque también lo que se considera es que hay que fortalecer los SPG en el hecho de que muchos recién se están formando. Por ejemplo, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, abarca Miramar y Mar del Plata, hay más de 40 productores y consumidores que están trabajando, pero recién están empezando. Entonces, esta reunión sirvió para nutrirse cuáles habían sido los, las debilidades y las fortalezas de estos, de estos SPG ¿no? que están, están en funcionamiento. Uh -huh. Ahora abarcan no solamente la producción, sino también la comercialización, la distribución y, por supuesto, la elaboración de productos. Porque, por ejemplo, también había productores y productoras que hacían este, mascarillas faciales o hacían jabones, eh, pero también hay artesanías, también hay hilados, hilados artesanales, y obviamente lo fuerte es las frutas y hortalizas, ¿no? Este, uh -huh. Pero también está el tema de la producción de aves. Ajá. O sea, eh, vos hiciste hincapié al principio de que hay eh, diferenciarlo de lo que es eh, lo orgánico o los sistemas orgánicos. Eh, eh, eh, ¿Esto tiene que ver, es más se podría decir que es más orientado a las organizaciones o a, a, a la producción colectiva? Exactamente. Hay un fuerte trabajo de la producción familiar. El productor familiar acá es un actor principal, un actor importante. Pero también hay productores extensivos que también forman parte de los SPG. Por ejemplo, en el sudeste. Mirá, de, en, en el último día había una serie de visitas... ...que uno podía hacer a los predios... ...y a mí me tocó participar de una visita... ...a un productor de cerezas... ...en Otamendi, vos decís, cereza, Otamendi... ...es una papela por excelencia, pero bueno... ...ahí fuimos, y es un productor que heredó... ...de su abuelo un predio, en el cual lo reconvirtió... ...y realmente había un cerezal muy grande... ...vos fijate, eran 4 hectáreas... ...mil plantas por hectárea, cerca de 4000 ejemplares... ...en prácticamente muy deteriorados pero que, de acuerdo al aporte que hacían con productores este, agroecológicos de la zona, integrando este SPG, él logró recuperarla y hacer mermeladas de cereza y también trabajar animales. Es decir, uh -huh. este, utilizando la combinación de la producción con la producción animal, me refiero a la, la, la producción agrícola con la producción animal, sí, sí. bueno, incorporó este, vacas, incorporó tres, cuatro vaquitas, no nos olvidemos que son dos hectáreas nada más, entonces fue incorporando vacas y eso lo fue inter, eh, eh, intercruzando entre las líneas de plantación que comían además la, las malezas o los yuyos que así salían, defecaban y ahí era un abono que les dejaba en el lugar, este, pero también empezó a trabajar con este, corredores biodiversos, con forestación que impedía que el resto de las derivas llegaran hasta los cerezos, ¿no? Entonces ahí tenía toda una fila de sauces alrededor y también tenía este, caminos de, de biodiversidad, ese parche de vegetación que dejaba ahí. Es decir, no eran malezas, sino que eran flores nativas de la zona que implicaba la presencia de insectos, sobre todo abejas, que iban a polinizar las plantas. Hay fotos que después te voy a pasar, la sí. cantidad de abejas polinizando, decir, si hay abeja puedo poner colmena y ahí introdujo la colmena. Es decir, la agroecología es eso. Tratar de biodiversificar el predio. Sí, yo a veces digo que obviamente lo reduzco bastante pero y me han retado bastante también por esto, pero es como imitar a la naturaleza, ¿no? La agroecología. Es eso. Está todo junto, todo entremezclado, está todo integrado. Exactamente. Ahí dice que la definición agroecología es aplicar la ecología en el agro. Exactamente, exactamente, es eso. Pero para eso tenemos que audizar el sentido de la observación. Yo cada vez que entro a un predio, o uno ya por, de, por defecto profesional, pero cada vez que entro a un predio tenés que sondear ves qué es, lo, qué es lo que hay ahí. Si vos ves que está todo muy limpito al lado de los alambres, empezás a desconfiar. Sí. Y si te acercás y ves sí. algún video medio raro, también tenés que desconfiar. Sí. Bueno, ahora, si vos ves que hay muchas flores, que hay diversidad de cultivos, ¿no? Este, que hay corredores o canales biodiversos al lado, bueno, ya hay otra cosa, ¿no? Este, que el productor come lo que produce. Entonces ya ibas viendo que hay otras herramientas para trabajar, ¿no? Pero es como vos decís, Nazario, es decir, si podemos, que ese es un punto crucial, ¿cómo hacemos para incorporar la ganadería o la producción de aves en un lugar donde hay producción hortícola y que el Senasa me lo permita? Por eso estaba el Senasa también sentado acá, en esta mesa, ¿no? Bueno, le llovieron la, los, los pedidos de, de, de soluciones de algunos inconvenientes y ellos se hicieron cargo, lo tomaron y para esto se va a hacer una nueva jornada en junio del año que viene, no se sabe si en San Luis o en Chascomús. Este, pero bueno, se va a hacer una nueva jornada, y ahí va, se va a trabajar sobre toda la problemática que surgió en un documento que va a ser este, de público conocimiento para todos los productores y productoras, y se van a llevar qué se hizo en un año después de esta jornada, porque si no se hizo nada, va a estar muy mal. ¿o sea? sí, ¿no? totalmente. Y la regularización no, y se... de los eh, sí, sí, ¿no? insumo, y eso que hace muchísimo tiempo que se vienen pidiendo, y Exacto. no sé si se está avanzando o no, pero... Ese es uno de los grandes reclamos que se viene haciendo hace muchísimo tiempo hace NASA. Mira, como reclamo fuerte surgió, más allá de un banco de tierras, para los productores, porque surge siempre el tema de que si no tenés tierra disponible, este, o a un arrendamiento un poco más, más claro, reglas de juego claras, no se puede hacer una transición buena en agroecología. ¿no? Eh, pero también surgió esto de los bioinsumos. De hecho, muchas provincias como Santa Fe, por ejemplo, está avanzando en las biofábricas. Acá en la Universidad Nacional de la Plata está trabajando ahí, de todo el equipo de Guillermina Ferraris, este, Mariana maraza también, en la Biofábrica Escuela, que eso realmente es un ejemplo y nosotros queremos potenciar desde el INTA porque hay ejemplos claros de que se puede hacer. El SENASA nos tiene que dar una mano y yo sé que hay gente del de área de agricultura familiar este, que está trabajando en eso. El tema es que necesitamos la autorización de SENASA para poder comercializar cualquiera de esos productos y no hay una regularización de, de, de esa naturaleza. Sí, yo sé que no es fácil. Dentro de SENASA inclusive hay varias discusiones entre esta área de agricultura familiar y el área más dura, digamos, porque ellos lo que están regulando es la ley de producción orgánica, digamos, que es lo que está en el país hasta ahora oficializada. Pero se le está dando debate, le, yo creo que vamos a tener este, alguna novedad al respecto, pero no es fácil. Y lo que nosotros sí estamos tratando de pelear es que por lo menos se deje usar para autoabastecimiento de los propios productores. Si es eh, una organización hace producción, que la puede usar sin ningún tipo de inconveniente. Pero se una... habló de, de, de lo orgánico, dijiste lo orgánico, eh, y lo agroecológico. En lo, ergo, en lo ag, eh, orgánico. Dentro del cordón hortícola es imposible hacerlo. Claro. tendrías que empezar por lo que dijiste, por el banco de tierra, por la tierra, donde vos puedas iniciar y hacer la rotación de suelo, la rotación de Exacto. producción y un montón de cosas. Así sea, eh, para que sea orgánico, orgánico. Y, claro. También lo agroecológico, porque estamos hablando casi del, del mismo, de tema. mismo tema. Sí, sí. Porque la dentro... base científica es la misma. Digamos. Claro, <risa> claro, dentro de lo que nosotros estamos acá no podemos por esas razones. Claro. Una, por el tema semillas, uh -huh. eh, no están las semillas eh, criollas como para hacer eso, y eh, el otro tema, el más importante, es el tema tierra. ¿Esos temas se plantearon en, sí. en esa reunión? sí Sí, surgió y de hecho después se va a ver en, lo, en la relatoría que hay porque ahí un poco eh, se dividió en talleres, ¿no? se hicieron cuatro talleres, cada taller era compuesto por 30, 40 personas, pero igual había este, coordinadores y facilitadores que pedían, eh, hacíamos los famosos paneles en, en, en la pared y ahí se iban volcando y les quedó un trabajo arduo. Pero lo que yo pude ver, que surgía esto de la tierra, surgía también el tema de la, la, la rotación de cultivo. ¿Cuánto es dura la, tra la, tra eh, la transición agroecológica? Porque el orgánico te dice, bueno, en tres años, cuatro lo sumo, ya puede ser orgánico. Pero es muy así, de, de facto, por así decirlo, ¿no? Pero en agroecología es distinto, porque en agroecología eh, hay indicadores que tardan muchos años. Entonces hay que ver cuándo una, un, un predio está en, en, en transición, por cuánto tiempo, y eso también surgió acá. Bueno, consensuemos a qué llamamos transición y cuánto periodo dura, ¿no? Por eso digo, el SPG reúne no solamente la parte de comercialización, sino también la de producción. Porque ahí también está cómo yo voy a planificar mi predio y qué oferta le voy a hacer al consumidor. Mira, doy un ejemplo, Germán, chiquito. Una vez me tocó visitar Villadolores, y ahí en la zona de Villadolores, el Arco Norte, está César Gramaglia, que es un agente de INTA, extensionista, muy vinculado a la producción familiar. Y ellos lo que me decían era que un productor que visitamos, que hacía aromáticas, hacía orégano, impresionante lo que hacían, eran tres hectáreas tenía. Y él armaba su rotación en base a la demanda de los consumidores. Venían a comprarle, visitaban el predio, es un lugar hermoso, Villa Dolores, y ahí él armaba la transición agroecológica. Armaba los bolsones, te hablo hace 5 o 6 años atrás, que todavía no eran tan, tan vistos, o 7 años, y armaba los bolsones en base a la demanda que tenía la gente. Y después llevaba a comercializar. ¿no? Pero decía, ellos mismos a mí me dicen qué tipo de producción yo estoy haciendo. ¿no? Así que bueno. En el tema conclusiones, después de los talleres... Eh... ¿Qué quedó como, como prioridad eh, en los trabajos que tienen que verse de acá? O, ¿O primero, segundo, tercero? ¿Cuánto hasta el año que viene? A ver, como para que se vea el trabajo que se hizo dentro del de, de periodo ese que se dieron para la próxima reunión. Excelente, excelente pregunta, porque realmente es la que nosotros siempre esperábamos cuando finalizara la jornada, cómo iba a quedar el panel ese, ¿no? Claro. Cómo iba a ser el, el score, digamos, o la, las posiciones de cada una de, la, de las temáticas. Bueno... Por supuesto, el tema tierra y el tema regulación del SENASA fueron los que picaron en punta, ¿no? Este, Pero también el hecho de eh, reglas claras de juego en el mercado, apoyo a los sistemas participativos de garantía, sobre todo con la legislación local. Se habló mucho de ordenanzas locales. Hay muchos municipios, en Provincia de Buenos Aires principalmente, que están trabajando las ferias locales. Y para eso tienen el apoyo del municipio. Y de la provincia también. Y de la provincia también, exactamente. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, la zona de Bahía Blanca tiene una organización de consumidores que propició y potenció la realización de un SPG. ¿Eso qué, qué, qué implica? Es que hay un marco legal donde a vos te permite trabajar y producir y después hasta llegar a lo que es la compra pública de lo que vos estás produciendo. Por ejemplo, los comedores escolares. Yo sé que no es fácil, pero sé que se puede hacer y que también surgió como una demanda este, de los que están constituyendo los SPG. ¿no? También lo que se iba a hacer era un drive, es decir, una carpeta virtual donde se iba a volcar todas las experiencias, hasta 39 experiencias que se registraron, se iba a volcar para que estuviera accesible con un link a todo quien la quisiera este, buscar. Para ver, por ejemplo, yo quiero empezar un SPG, bueno, entrando ahí se va a saber cómo se trabajó en Lobos, cómo se trabajó en, en, en, qué sé yo, en Miramar, cómo se está trabajando en el sudeste, cómo se está trabajando en Córdoba o en Misiones. Visiones es un ejemplo en esto, lleva adelante. Visiones tiene una política pública muy fuerte porque desde la provincia crearon el Ministerio de Agricultura Familiar. Entonces tienen un área específica que certifica los sistemas participativos de garantías. Y las ferias francas son famosas. Y la las ferias francas son famosas. Fue sí, una querido, de las primeras ferias francas. Con el querido que Coya Cameti, que sí, estuvo acá egresado claro. de la universidad también. Sí, sí. Bueno, ellos trajeron también su experiencia. Vinieron dos productoras. Este, y contaron su, su valiosa experiencia. Bueno, esto también va a estar volcado en esta carpeta virtual que va a quedar a disposición de todos y todas los que quieran participar en este emprendimiento. Claro, ¿Qué? porque ahí el tema de, de lo orgánico, eh, no sé si están dadas los mercados para lo orgánico y así como para lo orgánico, también hace falta el mercado eh, para lo agroecológico, que todavía Exacto. no está eh, en pleno funcionamiento, no hay... Este, eh, o sea, no está distribuido en toda la población, en claro. el mercado para esos productos. Claro, exacto. Siempre la producción orgánica ha tenido como fin la exportación. Por eso es que también tiene su costo. Es decir, si hay un productor que tiene atada la venta afuera a otro país, bueno, no le importa pagar lo que cuesta una certificación. Conversando con gente del mapa dice, bueno, pero el tema del costo se puede hablar... Bueno, tal vez habría que acercar un poco los números como para que el productor que quiera ser orgánico pueda ser orgánico. Pero el tema agroecológico, como vos decís, Nazario, es cierto. Nosotros queremos establecer, este, por lo menos, lugares donde la gente pueda comercializar agroecológico. De hecho, se está haciendo, ¿no? La Feria Manos de la Tierra tiene más de 10 años. Sí. Hay productores agroecológicos y otros en tra transición. Pero sí, la idea sería que, bueno, ese sello, a vos te diga, bueno, a ver, este productor es agroecológico. Y también para el otro que está yendo a una transición porque hay que reconocer el esfuerzo no es de un día para otro que no, se logra no, esto no. entonces bueno, hay que darle tiempo a la quinta que también en la parte ambiental o como vos decías Germán la parte este de la naturaleza haga su juego, es decir, acá el control biológico de plagas se va a dar porque hay insectos dando vueltas por ahí un, un, pro un profesor decía los insectos benéficos están sentados en el alambrado, si vos le sacas la comida que está abajo, más vale que se va a morir o no se va a ir, va ¿no? ir. ahora, si vos le dejas la comida va a estar siempre ahí, y va a controlar cualquier plaga que aparezca ¿no? y se va a producir si vuelvo a dejar tal que cual es. tal cual sí. tal cual tal cual este sí, sí, sí, sí. no eh, es muy importante lo que estás contando y no yo te quiero comentar que nosotros como cooperativa eh, tenemos un predio donde que la idea o el proyecto es hacer agroecológico Bien. lo que sea eso por un lado y por otro lado eh, no sé si vos, Silvio, fuiste cuando fuimos a visitar la, la, la biofábrica en Santa Fe. Sí, sí, sí, fui. En espectacular. Chavas. Espectacular eso. En... Fuimos, así que me pareció espectacular. Y como que nosotros acá en la provincia, en el cordón más grande, digamos que estamos todavía medio atrasados con todo claro. ese tema. Falta, por ejemplo, eh, la certificación de los productos. Falta la... la eh, eh, alguna cartilla algo donde que podamos tener eh, por el tipo de dosis y todas esas cosas están faltando eso, a eso yo eso me refería cuando ahí claro. únicamente sin la intervención del Senasa no se puede hacer esa es la tarea que tiene que hacer el Senasa por eso decía a qué llegaron con el Senasa porque esto estamos hablando de hace muchos años antes que de la pandemia que venimos reclamando sí. Sí, sí. como organizaciones y también se ha dado lindo debate en, la, en las reuniones sobre ese tema. Y porque no todo se puede hacer en casa. No todo lo podemos claro, hacer los productores. Claro, claro. Por ejemplo, el jabón potásico, nosotros no lo podemos hacer de un día para el otro. Son procesos, cantidad, claro, además, claro. que tenés que ir a comprar en las droguerías, los insumos. Eh, no son sencillos de conseguir. Una cosa es hacerte un cálcico que lleva a cal y azufre. Y otra cosa sí. es cuando tenés que empezar a preparar productos más delicados. Más delicados, claro. Exacto, exacto, Sí es así Inclusive yo, recordando un poco lo que lo que decía Nazario Bueno, la biofábrica también tiene Un monitoreo en predios de productores Calculando la dosificación de los bioinsumos Eso está bueno, por eso nosotros Desde INTA y desde este proyecto De ordenamiento ambiental queremos apoyar a la biofábrica Porque realmente es algo que es necesario Y el trabajo con Senasa lo iremos dando Día a día, eso seguro Sí, y Senasa sí, sí. tiene que estar en, en, en Sí, sí, sí, pero hay gente en el, en Gente interesante Que, que está, está poniendo tío, no, lo vea. suyo poniendo. Siempre nosotros no, no a trabajar con Teo Teo Bueno, allá atajó todos los penales. <risa> bueno, todos los penales. Sí, sí. Era. Sí. sí. Kiko, eh, bueno, estamos hablando, le recordamos a Les Oyentes con Enrique Goites, Kiko, para los amigos y para, para todo el mundo, eh, más conocido bueno. como Kiko sí, Goites, bien. trabajador del INTA, investigador. Eh, Vos decís que eh, la producción, la comercialización, y muy importante la pata de los, de los consumidores, tiene que eh, un sistema, para, eh, un SPG, ¿tiene que tener los consumidores también o puede eh, ser sin los, los consumidores? Creo que no. no. No, no, no. No no puede ser primero y principal porque es el que va a consumir los productos y es el que está buscando, sobre todo después de la pandemia, la trazabilidad de lo que come. Es decir, quiere saber de dónde viene. Por ejemplo, ahí la, la 1610 en Varela, ahí con la gente de Luis Pérez. Sí, ya, hemos hablado. Él abre las tranqueras, Luis, bueno. Sí. Es un showman de esto, así sí. que ya habrá explicado bien. Pero él abre la tranquera y ahí vienen consumidores y hasta definen el precio y saben cómo se compone el precio. Más claro que eso, imposible. Entonces, este, yo creo que, que hay que este, apoyar este tipo de, de, de reuniones. Yo les llamo siempre mesa de trabajo, mesa de confianza, porque yo estoy confiando en vos como estás haciendo las cosas y por eso vos confías en mí que yo te voy a comprar la producción. ¿no? Uh -huh. Acá en la Entonces, región, como que... Eh, nos falta mucho, ¿no? Para, ¿No hay ningún grupo conformado? Se están, o... Sí, eh, yo casualmente estoy formando parte de uno con la Universidad Nacional de La Plata, Ajá, ahí sí. con, con Irene Velardes y, este, y Lali Bravo, con este, productores de la, del MTE Rural y de Manos de la Tierra. Estamos empezando y con el apoyo de, de, de extensión de la, de la Facultad de Ciencias Agrarias y estamos llevando a cabo esto con el grupo de productores y productoras. Y por otro lado también participando, ahora un poco más, más, más alejado pero siempre enterado, de la UTT también que nos ha confiado un poco ver el, el protocolo que ellos tienen de trabajo, bueno, y ahí Delina Puma y su, y su equipo también nos está trabajando, ahí bueno está Marco Calvetti, hay otros compañeros que están trabajando con el SPG más directo, ¿no? Y también está, bueno, obviamente Camila Gómez, de la Erla Plata, que tiene una trayectoria de trabajo en territorio, estamos conformando ese, ese grupo también. Y como ¿no? decís, eh, tiene, que, eh, tiene que, o sea, los productores pueden estar eh, en transición agroecológica o... o ¿Tienen que estar sí. en transición para integrar o pueden arrancar de cero y empezar sí. a integrar esos grupos? Sí, obviamente. Se puede arrancar de cero con un poco aprendiendo o consultando a otros colegas del SPG que ya vengan trabajando, sobre todo para tratar de no cometer errores que ya cometió otro. Obviamente que uno puede fallar, le puede fallar algo, pero por lo menos ya decir, bueno, tengo acá un tablero de control, voy por acá y después yo haré mi propia experiencia. ¿no? Pero sí, sí por eso mismo ahí se habló Cómo diferenciar a aquel productor que recién está empezando y otro que ya está comercializando agroecológico, ¿no? Uh -huh. Todos dentro del SPG, como un paraguas protector, pero bueno, este, todos trabajando allí, ¿no? Bueno, uno de los pioneros de la comercialización siempre fue la UTT. Bueno, claro. acá a poca cuadra de la radio tenemos un local. Sí, un claro, claro. Un almacén un almacén de acá en 1,44 sí, sí, sí. y sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, eh, claro. Además tiene un grupo técnico muy bien formado, formado entre sí el mismo, Cotepo. el Cotepo, que tengo varios amigos que trabajan ahí. Sí, muy bien. Y muy buen trabajo. la verdad que tienen un trabajo hermoso. Muy buen trabajo. Bueno, eh, Kiko, pasamos a otro tema, como y si quieras, y mis ¿eh? compañeros después quieren seguir preguntando sobre el, sobre el SPG, no hay problema, pero como Kiko sí. es medio también eh, así... Es tiene, ataja también varios penales, no, digamos, eh, eh, es egoíco. como un comodín, tiene varios temas, él trabaja mucho también en la, en la que es un, una plataforma, un, un espacio de laburo, de trabajo en el INTA, que es la, la, la plataforma Periurbanos, eh, uh -huh. dentro de poco hay un encuentro, que ya vamos a estar haciendo la promoción en un ratito, pero, eh, ¿cómo ves los periurbanos? Eh, vos trabajás del presente para el, para el futuro me parece. pensando más en el futuro y no tanto en, en la producción ahora mismo pero digamos, el, los periurbanos es, es, es toda un, una gran temática uh -huh. la, se, se está corriendo la frontera digamos, sí. o, o la ciudad está ganando está lugares, avanzando eh, acá siempre comentamos el tema de los alquileres, la tierra uh -huh. como digamos, veníamos hablando ayer eh, ¿Hacia dónde va esto? ¿Vos así de grandes rasgos, cómo ves? Mira, indudablemente cuando uno habla de periurbano, surge en cualquier reunión que se haga, vinculado a la producción, vinculado a lo social, vinculado al tema tierra, reúne las condiciones de, de, de problemática que existe hoy por hoy en un periurbano. Podemos hablar del periurbano de Gran La Plata, o del periurbano de Santa Fe, o de Misiones, Mendoza. Es decir, hay puntos en común. Pero el periurbano, a ver, es lo que está en el borde de la, de, de la ciudad en algunos lugares donde está en el borde también de lo rural, sería los rururbanos, es decir, de acuerdo a cómo vos te posiciones y en qué lugar, un poco podés hacer una definición de esto. También ha surgido mucho el tema de las franjas de no pulverización de agroquímicos, donde te dicen, bueno, a ver, de la última casa son 1.500 metros y ahí no podés aplicar, pero en otros son 300 o en otros son 200, es decir, hay todo un sistema que yo creo que hasta que no esté reglamentado una, un, un ordenamiento territorial eh, sí. Las leyes que hay acá son muy viejas. Está la ley 89.12 de uso de suelo, que es de la década del 70. Es decir, yo creo que habría que, que trabajar en, en, en actualizar por esa, ese tipo de, de legislación como para que te permita decir, bueno, hasta acá puede avanzar el tema de las edificaciones y esta zona la dejo para producir. En pandemia lo que notamos es que la zona de cercanía, las zonas productores de cercanía era la que te abastecía de producto fresco. Sí. Si no, no podías este, comer. Entonces, esa zona... Este, yo creo que hay que preservarla. Y no es una problemática argentina nada más. En todo el mundo se está dando. En países como en, en, en, en Italia, en España, se habla de la ciudad de los 15 minutos. Una ciudad que vos podés recorrer y hacer tu vivencia en 15 minutos en, en, en auto o en 20 en bicicleta. Es decir, que esté una ciudad de cercanía, pero implica una cercanía también de la naturaleza. Es claro. decir, cercano tenés que tener un lugar donde tengas tu esparcimiento, pero también tu área de producción. Entonces, cómo confluye la parte de producción sin intoxicar a los que están cerca. Es decir, vos decir bueno, aplicamos BPA, que es una terminología muy, este, muy vigente ahora. Y yo digo bueno, BPA que es buena práctica agroecológica. <ríe> no es buena práctica agrícola, pero bueno. Así me gustan las palabras. Este Te aviso. Claro. Bueno, yo de verdad las BPA no conozco nada. Ahí por ahí Carlos Pineda está más al tanto que yo, Camila Gómez. Pero yo creo que ahí sí hay que demarcar. ¿En qué lugar yo voy a producir y en qué lugar voy a vivir? no? Porque si no, al seguir avanzando, la frontera, normalmente la frontera de Licia lo hace sobre los suelos de mejor área no, productiva. Sí. ¿no? Eh, la plata fue diseñada tal vez por eso, ¿no? el nombre de los hornos, bueno, sacaban los hornos de la, para los para los ladrillos, es decir, la zona de quintas, por algo se llamaba así. Uh -huh. Es decir, todo estaba bien planificado, pero obviamente la ciudad creció mucho. Entonces yo creo que es un problema a nivel nacional. Las quintas no existe como quintas, ni una. Claro. Ni una. Claro, se o sea, está. subdividido, subdividido, subdividido. Bueno, Mendoza tiene ese problema, pero Mendoza es la única ciudad del país que tiene una ordenanza ambiental a nivel este, provincial. Eso que permite que cada municipio pueda trabajar en su planificación de ordenamiento territorial. Tiene fondos para hacerlo. Bueno, hay un proyecto de ordenamiento ambiental que está llevando Penudia, en el cual el INTA es socio, que la idea es eso, es trabajar en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza y en Jujuy, para ver qué herramientas podemos aportar desde INTA para que se traduzcan en política pública y realmente podamos tener ese ordenamiento que tanto anhelamos. ¿no? Continuamos hablando con eh, Kiko Goites, eh, un investigador, investigador del INTA. Estuvimos pasando por varios temas. Eh, no sé si escuchabas que había una promo, que también agradecemos a INTA Radio que, no, que nos va a dar material, una promo sobre eh, periurbanos hacia el consenso, un encuentro, un congreso que se va a hacer en octubre que Kiko también está participando, <risa> eh, organizando también junto a, bueno, a, a, la, a la Secretaría de Agricultura Familiar, SENASA, todos los organismos del Estado y muchas organizaciones que son tantas que no las puedo nombrar. Esto va a ser en octubre. Eh, bueno, ¿cómo viene eso? Me decías que hay récord de presentaciones de trabajos. Sí, exacto. Bueno, <coughs> recién el, el, el, la promo que escuchaban ustedes es Beatriz Ovelina, la arquitecta Beatriz Ovelina hizo un doc doctorado en, en España, y bueno, ahí es una especialista en ordenamiento ambiental territorial, una especialista, ella es, trabaja en Córdoba, en, en la agencia de Manfredi de Córdoba, y ha hecho un relevamiento formidable del cinturón verde productivo de, de, de Córdoba, ¿no? cómo se ha ido perdiendo, bueno, y un poco las dinámicas que ocurren territoriales, que tienen muchos puntos en común con las nuestras acá en la zona, ¿no? y en otros puntos del país también. Eh, como vos decías, Germán, hay 500 trabajos presentados, este es un congreso, pero un congreso medio atípico. Uh -huh. Es el segundo, porque se el segundo congreso periurbano hacia el consenso. ¿Por qué? Porque se hizo un primero en el 2017 en Córdoba. Ahí se presentaron 400 trabajos, eh, más de 500 asistentes aproximadamente. Pero eh, en este año eh, hemos recibido 500 trabajos de investigación, de extensión y de experiencias. Es decir cualquier este productor, cualquier técnico técnica que tuviera alguna experiencia en periurbano lo podría plasmar a través de un video corto, a través de, de, de una publicación de no más de cuatro hojas. Es decir, la idea es visibilizar el periurbano en esta reunión que se va a hacer en, en, en Tecnópolis, va a durar cuatro días, hasta el 16 de octubre. este Y bueno, o sea, 3, 13, 14, 15 16 y 16 octubre. de octubre. Exactamente, de jueves a domingo jueves y viernes va a ser toda una dos jornadas eminentemente este, técnico-científicas y también de experiencias, ¿no? donde va a haber paneles, donde la gente pueda recorrer, va a haber mesas, también va a haber talleres de trabajo, donde todas las problemáticas que nosotros mencionamos acá, te puedo asegurar que están contenidas y están detalladas en tres ejes fuertes, ¿no? que es el desarrollo territorial, cómo se aprovisiona de, de, de alimentos a las cercanías en los periurbanos todo lo que tiene que ver con la tenencia de tierra, la gobernanza de los sistemas periurbanos, el tema de la problemática de la pulverización en zonas urbanas, eh, cómo se hace la cómo se hace para ir a la producción sustentable, es decir, cambio climático, bueno, todo lo que tiene que ver con la problemática que existe hoy día en periurbano, este, va a ser tratada allí, no solamente por expertos, sino también por técnicos por habitantes del, del periurbano por productores y productoras y también por decisores y decisoras políticos entonces la idea es que de ahí surja todo un compendio de eh, ideas o una agenda para que los decisores políticos tengan en cuenta este, este periurbano que realmente es problemático y no ocurre solo acá en el AMBA o en nuestro país en nuestra, nuestra ciudad, sino también en varias ciudades con urbanizadas de, del país un dato concreto se está diciendo, la FAO dice que para el 2050, el, el 90%, entre el 88 y el 90% de la población va a vivir en ciudades. Nosotros ya le ganamos desde el 2010, el 92% de nuestro país vive en ciudades. Entonces, uh -huh. por eso la importancia de los periurbanos, no solamente como habitación, como para, para ser habitables, sino también sí. para la parte de producción. ¿no? Porque este el canal corto de comercialización y con todo este tema del cambio climático, cada vez tiene más importancia ¿no? cada vez tiene más importancia está cambiando el clima este, muchos productores y productores y nos, nos han comentado cómo está cambiando el tema de las tormentas, la lluvia, los vientos y todo tiene que ver con eso también ¿no? este, un cambio de temperatura puede hacer variar el área de producción de un cereal de un frutal este, o la niña o el niño o la niña o el niño que también están presentes exactamente sí. ¿cuántos cuánto... ¿Cuán lejos estamos de, porque decías, decías esta, una agenda de trabajo, porque nosotros por ahí, eh, en nuestro grupo de trabajo sabemos más o menos lo que estamos hablando, pero ante la sociedad, ¿cuán lejos estamos de que la gente sepa que, que hay otra forma de producir, otra, otra agenda para el campo, que el campo que produce, no el campo uh -huh. especulativo que hablamos uh -huh. siempre? Uh -huh. eh, la sociedad como que todavía falta mucho conocimiento sobre esto. Bueno, por eso es esta invitación que se hace a la participación. Es abierto a todo público. Tecnópolis puede ir la familia. Y además de sacarte fotos con, con los dinosaurios, ¿Dinosaurios? o recorrer, este, que yo lo he hecho con mis hijos, con gran chico, este, bueno, o de recorrer también todas las instalaciones, este bueno, también está este espacio para entrar, ver qué ocurre, qué dicen los decisores políticos, cómo ven este perurbanos de aquí, como decís vos, al 2030, al 2040. Eh, no, eh, tenés que también ver el aquí ahora para solucionar sí. la problemática que está vigente, pero también hay que hacer una planificación para las comunidades futuras, ¿no? Es decir, sí, sí. Este, esta planificación es larga, pero hay que tomarla de alguna forma. Y es muy necesaria. Es un, la verdad que es algo que venimos reclamando hace muchísimo tiempo todas las organizaciones de productores, claro. que es muy necesaria, no solamente, no estamos hablando solamente acá, de todos los... De todas las provincias que charlamos, por ejemplo, en Santiago del Estero, lo que venía pasando, claro. eh, lo que venía en lo que es Santa Fe, que hemos hecho notas acá, sí, por eso sí. lo menciono, sí, sí. hablando sobre esas cosas, sobre el avance, sobre las zonas productivas, eh, sin ningún tipo de control. Claro. Más bien, muchas veces los municipios terminan fomentando el desarrollo urbanístico sobre lugares aptas para la producción y los productores siéndose a lugares que no, no tendría que estar, pero están porque no, no les queda de otra. Claro. Por ejemplo, lo que pasa acá en La Plata. Nosotros, muchos, antes que surgiera el problema de agua que surgió con el municipio, veníamos diciendo que iba a haber conflicto. Bueno, el conflicto está, el conflicto está... Uh -huh. eh, está, instalado ya. está instalado. Está instalado, pero no sabemos cómo va a terminar. Porque tenés miles de productores instalados hoy en día sin ningún tipo de regularización de parte del, del parte del municipio y tampoco eh, estamos en condiciones para que salgan a ser policías, porque la claro. condición de los productores hoy en día no es tan favorable que digamos. Nosotros siempre decimos en este programa que hoy en día los productores de la agricultura familiar son los que eh, de una u otra forma financian para que los pueblos puedan, o sea, nuestros ciudadanos puedan seguir comiendo, Oy, porque sí, están cobrando sí, sí. a menos de valor de lo que vale la producción sí, sí. Sí. Eh, hoy Exacto. en día, si vamos a hablar del tomate menos de 1500 pesos la jaula no tendría que estar, claro. a veces muy pocas temporadas superan ampliamente eso, pero son periodos muy cortos y porque no hay en la zona claro. uh -huh. por eso la, la, la importancia de estos canales cortos de comercialización, donde el propio consumidor puede acceder como ocurre con, con las ferias que se están haciendo en la universidad o bueno, en la facultad de ingeniería, es decir, ahí el, el consumidor puede ver la frescura de los productos, bueno, puede acceder y es directamente el productor al consumidor. Entonces, eso es lo que hay que, que, hay que proponer. ¿no? Pero en esta jornada de periurbano, también el tema del agua que mencionaban va a ser el tratado tratado, uh -huh. junto con el tema tierras, obviamente, no y no solamente el agua para producción, sino para usos múltiples, como le llamamos nosotros. ¿no? Porque, por ejemplo, en Mendoza que es un oasis, solamente el 3%, sí. este, bueno, ahí también se discute el agua, para consumo, para hacer rafting, ¿no? para el turismo, o para producción, ¿no? para las uvas, los viñedos. Un recurso muy escaso. Un recurso mundo. muy escaso. Entonces, bueno, es problemática existente que de algún momento hay que sentarse a la mesa y definirlo. ¿no? bien Viniendo un poco a tu trabajo acá en la ciudad, eh, nos comentabas antes, bueno, y por tu trabajo, eh, vos estás articulando con la universidad, ¿qué, qué proyectos uh -huh. hay ahí de una, de una tecnicatura? Exacto, hay este, una tecnicatura en, en agroecología, que se llama TUNA, ¿eh? tu uh -huh. Tecnicatura Universitaria en, en Agroecología, este, yo estoy invitado para dar para una, una charla en octubre, eh, comienza en los primeros días de octubre, este, así que bueno, yo creo que es, es importante. Me han dicho que hay 170 alumnos. ¿Hay tiempo de anotarse, sabes? O Vos sabés no? que no sé todavía, no sé, porque a veces ya, ya empezó la inscripción, a veces ya se hizo. Este, pero bueno, esto habría que, este, que, chequearlo. que, que chequearlo, pero yo lo, lo, lo puedo averiguar, no tengo ningún problema. Estoy en contacto con docentes, así que de la, de la tecnicatura lo puedo averiguar y te lo paso. Y video. se suma también a una que veníamos diciendo: hay, una, hay otra tecnicatura en la producción hortícola y florícola, ¿no, Silvio? Vos querías anotarte, pero no pudiste. No, la verdad que es algo que, ha venido a empezar, que empezaron de la Universidad de La Plata, que era necesario empezar a formar a nuestros chicos para Excelente. poder mejorar la producción de mañana. Porque siempre decimos que hay un gran interés de lo, gran parte de los productores en uh -huh. cambiar el sistema productivo. Por eso siempre estamos charlando acá sobre la ecología, el proceso, las problemáticas, eh, la intervención de SENASA que no claro. va al mismo tiempo que lo que necesita el productor y muchas veces eso también para un poco el proceso de, de producciones alternativas, podríamos decir. Claro, uh -huh. claro. sí, hay un poco de mencionar en, en la tecnicatura esa que pasó, Salvador estaba yendo, Salvador tiene ah. eh, es productor igual que nosotros, así que no pudo bueno. seguirlo, claro, claro. lo dejó claro. por la mitad, es muy importante, pero ...no solamente para los chicos... Claro. ...yo lo que... Lo, ...lo que les quiero dejar... Eh, ...decir es que... Eh, ...me parece que... ...entre el INTA... ...la provincia... ...el municipio por ahí... ...no acompaña... ...pero hay que tratar de, de ordenar el territorio... ...para que dejemos... Eh, nuevo, ...nuevas generaciones de productores... En el, ...en el cordón hortícola... ...sabemos que este cordón de La Plata... Eh, La Plata, Varela y Verazategui es uno de los cordones que más descuidado está, sobre todo el de La Plata, eh, sí. porque un 90% son arrendatarios y viven como producen. Claro. Eh, una frase que siempre lo repite Salvador, siempre metemos alguna frase, frase de, de Salvador. Sí. Un saludo grande debe estar mirando capaz sí. el programa Salvador. Este... Se vive mal, cada, claro. una vez por semana se quema una vivienda, quedan las familias eh, sin nada, ¿viste? Entonces, y el municipio, mira, para otro lado, eso es una cosa de locos. Acá, en, sí. sobre todo el municipio de La Plata, sí. eso habría que ver de cambiarlo. Yo eh, soy el presidente del consejo local del INTA, en todas Bien. las reuniones del AMBA lo pongo sobre la mesa, pero eh, es imposible trabajar sin el municipio, porque es el... el el, el primer eh, Estado que tiene que estar eh, trabajando en su municipio. ¿no? Claro, esa le la idea un poco también, que los municipios puedan tener herramientas como para trabajar al respecto en esta temática, en esta problemática. Por eso, ojalá puedas ir a, a, a este Congreso de Periurbanos porque ahí se va a plantear la cruz de realidad de los periurbanos. Es decir, ¿no? es decir, bueno, mira, esta es la problemática, cómo lo solucionamos, Este, qué hace falta para avanzar sobre esto. No, Porque es verdad, eh, y sobre todo lo que vos decías con el tema de, de, de, de la capacitación, de la formación, ¿no? Silvio comentaba algo interesante, no uno tiene que trabajar y a veces este, o llega cansado para, para, para estudiar, bueno, a mí me hace acordar una experiencia que tuvimos con la Escuela Peruana de Agroecología, que se hacía en los previos, los productores, este, y eso puede ser una herramienta también que se puede llegar a, a aplicar, no habría que bueno, sentarse un poco y, y trabajarlo más detenidamente, no pero ahí bueno con la agencia de la AMBA, con el IPAF, este, venía gente de Limisa, me acuerdo, porque ahí es, lo que hay también es un intercambio de saberes. Es decir, ¿no? es decir, bueno, yo estoy trabajando de esta forma, mirá, enseño lo que yo sé y yo bo, aprendo de tus conocimientos también y ahí se hace un intercambio, ¿no? Este, entonces, ahí, bueno, se puede ubicar también alternativas de, de, de ese tipo, ¿no? No, es muy interesante. Por ahí muchas veces a nosotros se nos complica mucho porque, de, por ejemplo, la tecnicatura, la tecnicatura es algo largo, difícil eh, y nosotros siempre nos juega el tiempo, el tiempo en contra. claro. Claro. en el trabajo donde vos te atrasaste un día no lo recupera más Claro. claro eh, por claro. ejemplo bueno, si no estás cosechando si sí te escapa un yuyo un día más un día menos no le hace nada a la planta pero si estás cosechando claro. donde no cosechaste en tiempo y en forma ya se te echó a perder claro, claro. ¿dónde se va a dictar esto? lo de la tecnicatura se está dictando en la facultad de ciencias agrarias y forestales en La, en la Plata este, y estas jornadas que se dan todos los miércoles van a ser eh, se da en el salón de actos de, de la facultad. Pero yo me comprometo a buscar información, Germán, para pasarla. No, sí, eh, te, eh, vamos a tener que tener información más, más precisa, así claro. aunque sea para la corte que viene, para ver claro, el tema de no. inscripción y todo eso. Exacto. Esto. Bueno, Kiko, eh, vamos terminando nuestra entrevista. Se va a quedar un ratito más, igual, sí, no? eh, porque bueno, nos va a acompañar. Te agradecemos eh, esta visita. No, por eh, favor, agradecido, soy yo. Y bueno, siempre te esperamos acá o te llamaremos también para, para cualquier cosa. Igual te quedas ¿Tú? un ratito más. Sí, sí, por Si querés supuesto. aportar también algún Un movilero no voy problema. a hacer después de aquí. Dale, dale, no hay problema. <risa> un placer enorme. Igualmente, <risa> igualmente, <risa> Totalmente. igualmente. Totalmente, igualmente. Si no podemos ir nosotros, nos vas a. ¿Cómo ese? no? Ningún problema. Atando cordones. La voz, La voz de lo no que, que no se, no no se ve.